Siempre me gustó ese árbol Imagino que sus raíces se extienden kilómetros y kilómetros A lo largo y a lo ancho Por debajo del suelo Entretejidas entre sí Hasta toparse con las de otro árbol Al cual sin intención de estar buscando Me encuentro disculpa no tendrá fuego por tu casualidad sí. gracias de nada Me tendría que conseguir uno de esos Para descargar mis problemas ¿Qué escribís? Soluciones ¿No me leerías un fragmento? ¿Posta? No me voy a levantar hasta terminar el pucho, así que... Es eso 10 minutos de silencio incómodo Bueno... Te leo... El otro día, mientras subía a la escalera de mi casa, me quedé quieta, por la mitad, llorando, viendo cómo golpeaban las lágrimas en los escalones. No pude terminar de subirlas, hasta que largué todo. Es como que tenía que librarme de un peso invisible que venía cargando hacía mucho tiempo, para poder seguir subiendo. Sería un lugar mejor si pudiéramos transformar nuestros pesos invisibles en lágrimas. ¿Ya? Te acabo de conocer y ya me caes demasiado bien. lo que genera una gente. Es raro el concepto de envejecer junto a alguien o envejecer en sí no te parece sin duda siento que tenemos menos chance a, a medida que vamos envejeciendo de hacer cosas Me deprimentes sí